¡Qué buena tu casa, eh, la verdad? Muy linda. ¿Tenés un espejo roto? ¿Se te rompió vos? Semana pasada. ¿Y no te pasó nada? No, no te cayó ningún rayo. Sabes que ahora que lo noto, ¿no tenés las, la, la herradura arriba de la puerta? ¿No te da miedo que entren los espíritus? Ah no. Okay. Tenés un trago de cuatro hojas en el bolsillo, al menos. Yo vengo respetando estas reglas hace mucho tiempo Sí, sí, sí, sí. No se sé, sal por el hombro, cosas por el estilo Y siento que son muy severas Y ahora vos me estás diciendo que no te pasó nada Encima tenés un gato negro caminando por ahí Ay, ¿Dónde está? Es que, no sé, tal vez tenga que vivir un poco más relajado yo Dejar de respetarlas ¿No? ¿Qué? Rodeada de mar, neblina y bruma, se encuentra la nación de Avalon. Este reino está formado por tres grandes islas, que antes eran tres reinos diferentes, pero desde hace un tiempo todos le juraron lealtad a la reina Elaine. La monarca puso un plan en marcha para restaurar la antigua gloria de su nación. Avalon recién se estaba recuperando de una invasión de Montaigne y una guerra civil, así que estaba débil militar y económicamente. La reina dijo, vamos a construir barcos, y les pidió a los nobles que unan sus barcos a la flota de la reina a cambio de ganancias. Y a los marineros que se quieran sumar, les otorgó títulos nobiliarios. Y de esta manera, esta pequeña nación débil se forjó la flota más poderosa de toda tierra De más está decir que los marineros abaloneses son muy hábiles. Pero también lo son los piratas que habitan esas aguas. Los más conocidos son los perros de mar, que atacan barcos montañeses y castellanos por igual, pero que por alguna razón no atacan barcos abaloneses. Los piratas, los piratas, atacan nuestras naves de la marcha y. ¿Crees que no sabemos dónde los oroes vienen? El mundo sabe que estos piratas salen desde el Thames todo el rato a su royal bed. Esto levantó algunas sospechas, pero la reina dijo que si tiene alguna evidencia, que la traigan. Las historias de su pasado son algo sumamente importante para el pueblo avalonés. En las verdes colinas de este archipiélago habitan unas criaturas extrañas y terribles, tan antiguas y misteriosas que no se sabe cómo son. Desde que Avalon tiene memoria, está en contacto con estas criaturas llamadas Sige. Durante la invasión de Montaigne se vieron forzados a olvidar sus antiguas tradiciones y seguir la religión de la nación invasora. Pero ya no más. La reina Elaine propuso revivir las antiguas tradiciones y que su tierra se encuentre con su folclore original. Las historias en las fogatas o antes de dormir son la tradición viva de las Islas del Glamour. La gente conoce y comparte las historias de héroes antiguos luchando contra monstruos y los respeta como propios. El constante contacto con los Sides volvió a los abroneses muy supersticiosos. Enojar a estas criaturas puede traer terribles consecuencias. Así que, por las dudas, siempre andan con algún amuleto o alguna seña para prevenirse de estos problemas. Como por ejemplo, un trébol de cuatro hojas o si alguien derrama sal, agarrar un poquito y tirarla por sobre su hombro. Debido a su historia con los CIDES, los abaloneses son muy amables con los extranjeros, sobre todo los que vienen de afuera a comerciar, educar o entrenar ejércitos. Son amables, sí, pero el real motivo detrás de esta amabilidad es que nunca saben cuándo puede ser un CIDE disfrazado buscando incautos para torturar. ¿Quién está ahí? Estas criaturas juraron una comunión con la gente que habita las islas y para darle forma a esta unión, le entregaron al rey el Santo Grial un objeto que se pasa de monarca a monarca y que ahora forma parte del escudo de Avalon Actualmente lo tiene la reina Elaine Junto con el Santo Grial, los Cide le dieron a los Avaloneses la capacidad de canalizar las leyendas que tanto cuentan Esta es la magia del glamour Y tiene algunas reglas, estas fueron escritas por los Cide. Y por suerte no son tan estrictas así que se pueden reinterpretar un poco Pero lo que sí pasa es que si algún caballero balonés la rompe Tiene que redimirse o su contacto con el glamour se va a ir desvaneciendo hasta perderse En el momento que un personaje elige la ventaja de hechicería Va a tener que elegir uno de los 20 caballeros que tiene el manual Y se va a volver una encarnación de este. Por suerte cada uno tiene historias que son cortitas y ambiguas como para que nosotros podamos crearle nuevas o reinterpretar las que ya tiene Lo importante también es que vamos a ganar glamures Estas son habilidades muy extrañas que nos van a ayudar para enfrentarnos a nuestros enemigos y sortear obstáculos Pero la magia no lo es todo Hay quienes prefieren un buen arma y técnica para pelear Para estos están las escuelas de esgrima Estas son estilos de peleas creadas por algún luchador grande y poderoso que eventualmente se retiró y empezó a enseñar su estilo de pelea a otras personas y así el conocimiento se compartió Ahora les voy a contar el estilo de pelea más conocido de todo Avalon. De la lista que nos ofrece el manual, el estilo de pelea que sabemos que es de Avalon se llama Donovan. Este era un sujeto que era un guardaespaldas, tal vez el mejor de todos, y se dedicó a proteger clientes durante toda su vida. Un día se retiró y fundó su escuela, que todavía dirige y elige los alumnos. Este estilo de pelea es para la protección, y vas a poder reducir daño o incluso trabar las armas de tu oponente para que pierda todas las acciones de su turno.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 Como, <risas> Como por ejemplo, tener un trébol de 4 horas, de 4 horas.